la ilusión de cada navidad es especial por eso primines hoy los invitamos a que nos acompañen a esta aventura de poner nuestro árbol de navidad Pero seguimos siendo unos buenos niños <risa> go, go, go, go. importante las instrucciones esta vines base y la parte baja del tronco lista continuamos ya casi ya casi la ayuda de mi hermana como vieron va quedando mejor y eso es lo importante si se puede hacerlo en familia Taina tuturuna, ya queda, ya queda menos, menos. Taina tuturuna, taina tuturuna ya. Bueno, Ah, ahí, allí estamos, este, ahora sí a adornar, a, a ubicar a cada persona de nuestra familia para desearle lo, lo mejor siempre en, en la vida y en este nuevo año que nos espera. La primera por nuestra abuelita. La segunda por nuestra tía Bertila y familia. Y el tercero por nuestro tío Alfonso. La número cuatro por nuestros tíos biches. Por nuestra tía Toquita. Por nuestra tía Esther. Aquí. Aquí, Por nuestra tía María. Papi. Papi esta va por ti <risa> Tía Carmelita, por ti Tío Marco, por aquí abajito, por aquí lo pongo Tía Adelita, por aquí, por aquí le toca a usted Tía Janet, por aquí Por aquí la ubicamos a usted <risa> Tía Maricha es su turno, ahora la ubicamos por aquí, a la tía Maricha, tía Rosita, tío Alfoncito, a ustedes los dejo por aquí, tío Rubén y familia, tranquilos como ustedes. Vamos con los primos, a la le tocaría por aquí, siempre tratando de no olvidarse de nadie de la familia, todos son muy importantes, ahí está, aquí los ubicamos a los primos León, un abrazo primos, genarito ¿cómo está? Por aquí, por aquí lo ponemos a usted, saludos a John y a cristian también en casa, tío Panchito, a ver, a ver si lo colgamos por aquí, igualmente un abrazo bien grande tío, Ñaño Javi, ¿qué tal? Ñaño Kevin, por aquí los ubico a ustedes. A cuidarse mucho en este nuevo año. Ah, no. Sí, positivos y erguidos, ya saben. Y aquí iré a la mía y por favor si me olvidé de alguien, mil disculpas. La intención era no olvidarnos de, de nadie y si me olvidé pues aquí lo, lo ubicamos. Y si por alguna razón nos olvidamos de alguien, aquí hay más, ¿eh? y son más grandes. aún queda, aún queda ya queda menos ya mejor ¿verdad? viene un momento importante la estrellita pues hemos terminado esa estrella brille así como tú eres una estrella te envío un abrazo inmenso, gracias por el video, espero que te haya gustado. Y nada, espero que, que también de, dentro de ti siempre sigas siendo ese niño que ama la Navidad. Hasta pronto, cuídate mucho, pórtate bien y disfruta siempre de la vida. Chao. Un poquito más de arriba. Sí, ahí, que se vea la estrella. Feliz Navidad para todos. Cuídense mucho. Chao.